Con el inicio de la etapa escolar, no se olviden que es importante la preparación de loncheras saludables y adecuadas a cada etapa etaria. Para aquellos más pequeños, siempre es importante incorporar alimentos de origen proteico o lácteo. Estos pueden ser huevos, productos como pollo o atún. Y en el caso de las bebidas lácteas, tenemos el queso, la leche y el azúcar. Además, debemos incorporar alimentos de origen cereal o carbohidratos que nos van a dar energía inmediata para nuestros pequeños evitemos la cantidad de azúcar añadida o alimentos que tengan presencia de azúcar en cantidades elevadas estos van a ser los alimentos por ejemplo que vienen envasados o aquellos que tengan octágonos también podemos incorporar grasas saludables para aquellos niños y adolescentes o aquellos que son están en etapa puberal esto les va a ayudar a tener un mejor desarrollo neuronal Podemos incorporar bebidas rehidratantes, pero siempre y cuando sean adecuadas y no estén en cantidades excesivas. Recordemos que ellas también pueden tener cantidades exageradas o innecesarias de azúcar dentro de su eh, composición. Estos son algunos consejos que les brinda la licenciada Ángela Marreros y Salud en Casa. Gracias.